Es un ejercicio muy interesante. Yo acá tengo tres cuerdas, tres cuerdas del mismo tamaño. Y resulta que uno podría decir, bueno, la educación que yo recibo, que recibe mi hijo, es una educación de buena calidad, de media calidad. Bueno, uno dice, bueno, si uno está en un colegio donde uno paga, no sé, 300 dólares, 400 dólares, eh, eh, la mensualidad, uno podría decir, es una buena educación, ¿cierto? Uno podría decir, es una buena educación. Pero resulta que en esta conferencia, en la primera parte, vamos a ver por qué la educación que existe en el mercado común y corriente posiblemente sea una ilusión. ¿Listo? Yo tengo tres cuerdas del mismo tamaño, ¿cierto? Todos la pueden ver, ¿cierto? Tres cuerdas del mismo tamaño. ¿Listo? Tenemos la cuerda número uno, tenemos la cuerda número dos y tenemos la cuerda número tres. Tres cuerdas del mismo tamaño, ¿cierto? Aparentemente, aparentemente. Necesito tres voluntarios, por favor. Venga para acá, venga para acá. Bien, ¿habrá acá?